Y bueno, lo primero de todo, eh, daros las gracias a todos los que os habéis escrito en, en este Meetup, en esta jornada, que como ya habéis visto, pues el objetivo que tenemos es que la Agencia IDEA nos cuente de una forma práctica eh, las ayudas que tienen ahora mismo eh, disponibles, tanto las de innovación abierta como proyectos colaborativos, y, y queremos que sea una cosa, eh, pues como digo, muy práctica para todos, por lo que al final dejaremos un, un tiempo para que podáis hacer las preguntas que, que tengáis. También las podéis ir haciendo directamente a través del chat y luego la, las vamos leyendo. ¿vale? Entonces Voy a dar la bienvenida a Virginia, a nuestra delegada que, que va a hacer la inauguración de la jornada. Pues, muy buenos días a todos. Eh, como sabéis, estas intervenciones pues son una ronda de contactos que estamos manteniendo desde la delegación de Granada, a de la Consejería de Economía, con los distintos agentes sociales y económicos para, de alguna manera, exponer las medidas que tenemos en marcha desde la nueva agencia IDEA para fomentar la imaginación empresarial y la cofinanciación a nivel de, de fondos FEDER. Eh, he de decir que bueno, yo solo voy a hacer esta presentación, daré un esbozo de las principales ayudas, pero me acompaña mi secretaria general de Economía y gerente de, de la agencia IDEA, Leonor Aranda, que de alguna manera va a dar una serie de, de pinceladas de la nueva estructura que tiene la agencia, bastante más ágil, más profesional y que pretende lograr un, un nuevo impulso apoyado en las iniciativas europeas. Y también están Valentín Pedrosa y Ana García, asesores ejecutivos de, de la Agencia IDEA, a las que muchos conocéis, que van a exponer detalladamente todas las ayudas y responderán a cualquiera de las dudas que se puedan plantear. Hay que decir como... Ayudas que están ya puestas sobre la mesa, eh, aprobadas por la Consejería de Economía, que hay 43 millones en, en régimen de concurrencia competitiva para fomentar la IMAX de magia a través de dos tipos de actuaciones. Los de desarrollos de proyectos colaborativos, que están dotados con 25 millones y que de alguna manera lo que buscan es agrupar empresas que puedan tener capacidad de arrastre tecnológico y posibilidad de, de, de generar buenos efectos a nivel industrial que puedan generar éxito. Eh, también tenemos una serie de proyectos de unidades de innovación conjunta. En este caso hay 18 millones eh, y lo que pretenden es que haya colaboraciones de empresas con organismos de investigación y difusión de, del conocimiento para favorecer este tipo de, de sinergia. No obstante, eh, no, Ana y Valentín nos detallarán en, Bien, este tipo de convocatorias y nos dirán pues, quién puede ser o quién puede, le pueden interesar más por tamaño, por características, etcétera Lo que sí me gustaría a mí decir es que estas dos convocatorias, que son 43 millones de euros, solo constituyen un primer paso de la reactivación del programa de subvenciones de, de la agencia IDEA para el desarrollo experimental e innovación emprendedora. Pero que está previsto lanzar hasta tres convocatorias más a, con un límite de la fecha de, de junio. O sea, está, hay tres convocatorias más muy, muy cercanas a salir. Eh, por lo tanto, esta suma, las dos que ya estaban publicadas, más estas tres que están pendientes, eh, tendrían un valor de 84 millones de euros, que es bastante y que merece la pena explorar. Aquí me gustaría hacer un inciso porque todo este, este tipo de programas que está hoy día puesto sobre la mesa y parece que funciona normalmente, ha sido o es fruto de, de, de una reactivación de esta nueva agencia IDEA que llevaba bloqueada desde 2017, cuando nosotros llegamos nos encontramos más de 250 solicitudes pendientes y, y se han podido desbloquear. Ahí, a día de hoy se han aprobado más de 16 millones en proyectos que están aprobados que se prevé que tengan un efecto arrastre de inversión privada de, de más de 68 millones de euros. Y bueno, hecho este impasse, eh, sigo un poquito con las convocatorias. Con estas cinco convocatorias mmm, bastante interesantes, cada una con sus eh, peculiaridades normalmente para, para incentivar la, la reactivación y, y ahora el tan necesitado teletrabajo y que lo que se pretende es de alguna manera maximizar el aprovechamiento de los fondos europeos para incentivar la innovación y además puede facilitar la tan necesaria, el necesario acceso a la financiación hoy día de, de, la, de la empresa andaluza y española. Eh, bueno, que tengáis muy en cuenta. En este caso son convocatorias que estaban ya previstas, estas cinco convocatorias. También me gustaría resaltar, porque puede ser bastante interesante, que por los efectos que estamos atravesando a día de hoy, al atravesar la pandemia, la Consejería de Economía ha puesto al servicio de, de las empresas casi otros 3 millones más de euros para incentivar la investigación científica sobre el COVID-19. Y que, de alguna manera, lo que buscan son propuestas que se puedan aplicar rápidamente y que sean de corta duración. No investigaciones a muy largo plazo, puesto que a día de hoy pues, hay urgencia en, en solucionar eh, esta pandemia. Hay propuestas o se pueden recibir propuestas por una cantidad de 100.000 euros y se pueden subvencionar al, al 100%. Eh, dada la urgencia, pues se ha hecho en el menor tiempo posible. De alguna manera, eh, activando la, la orden, su base reguladora, y, y de, abriendo esa convocatoria que está prevista en muy breve. En régimen de concurrencia no competitiva, por lo que no se va a establecer pues, comparación ni prelación entre los proyectos ni las solicitudes, se van a resolver de forma simultánea e independiente, lo cual, si tu proyecto es bueno, no hay que temer que te falte el dinero, sino que eh, puedes tener acceso fácilmente. Este tipo de convocatorias están dirigidas fundamentalmente a agentes públicos, pero las empresas se pueden incorporar en colaboración con, con los mismos y hay hasta ocho áreas distintas de interés que pueden ser bastante interesantes, desde pues estudios genómicos o sistemas de detección precoz de, de la población asintomática hasta cuáles pueden ser las acciones que prevean el impacto económico-social o incluso que eh, intenten revertirlo. Por lo tanto, por una parte tenemos 84 millones en cinco acciones muy concretas para distintos tipos de empresas y por otra parte otros casi tres eh, dedicados a la lucha específica con, contra la pandemia. Y para finalizar, por no entretenernos más, me gustaría subrayar también que se está poniendo en marcha la Plataforma Andaluza de Iniciativas Científicas y, y Tecnológicas también para la lucha contra el COVID-19 que lo que hace es recibir este tipo de, de proyectos. A día de hoy tenemos 300 en toda Andalucía y, y 44 de ellos son de, de Granada. Por lo tanto, a nivel provincial, pues tenemos, estamos de enhorabuena porque hay muchísimo nivel aquí uh, a nivel de, de rama biosanitaria con, con nuestro PTS, con nuestro UGR y, y demás. Y bueno, lo último es que también si hay otra buena noticia reciente, el anuncio de que Rogelio Velasco, el consejero de Economía, pues, ha puesto en marcha la nueva estrategia de Ima de Maida Andalucía para el, el, el ciclo 2021-2027, en la que ya se está trabajando y que también va a poner el foco en la investigación en las tecnologías biomédicas para atender y dar continuidad a partir del próximo año la investigación sobre vacunas, diagnósticos, tratamiento contra el coronavirus y cualquier cosa que se le pueda asimilar. De alguna manera, esta estrategia se centra a la base de la política autonómica en, manera, en materia de investigación e innovación para los próximos siete años, puesto que sustituye a, al antiguo PAIDI y que, que de alguna manera pues, se ha agotado. Por lo tanto, simplemente resaltar que, que se nos abren con esta nueva agencia IDEA una serie de posibilidades bastante interesantes. Hay bastante dinero procedente de fondos europeos que, que os invito a... A, a intentar a utilizar de la mejor manera posible. Y en este caso, hacer en el PTS por el, la rama a la que nos estamos dirigiendo, estos últimos, estos últimos digamos, ayudas dirigidas a, a la lucha contra la pandemia pueden ser de un interés eh, muy, muy significativo. Así que os animo a, a explorarlas con Ana, con Valentín y con Leonor y, y a que aprovechéis eh, este. Este, este seminario al máximo. Muchas gracias. Gracias a ti, Virginia. Eh, ahora <ríe> le va a dar la palabra a Leonor eh, Aranda, la eh, gerente de la Agencia Idea en Granada. Hola, muy buenos días a, a todos. Eh, como, como bien sabéis, la, la Agencia Idea, la Agencia Pública de Innovación y Desarrollo de, de Andalucía, eh, tiene como fin... ...entre otros la promoción en nuestro ámbito territorial... ...del desarrollo económico de, de la región. Eh, somos un organismo adscrito a la Consejería de Economía... ...por eso eh, yo también soy la, la Secretaria General de, de Economía de la provincia... ...y tenemos atribuida la Agencia IDEA... ...las competencias autonómicas en materia de fomento... ...de la actividad económica y empresarial en la región. Eh, en este marco... Eh, cuando, cuando llegamos a, a la gerencia, cuando llegué yo en, en el mes de agosto pasado, eh, mmm, tengo un, un plantel de, de técnicos y administrativos fabulosos eh, que estaban tramitando las subvenciones que hemos reactivado de manera bestial eh, en IMAD y, en, y en, en transformación digital en, en, en, en investigación industrial. Eh, y llegamos al día 13 de marzo y, y todo dio un cambio, pues, no de 360 grados, pero pero casi. Desde el minuto 1 el 100% del personal, el 100% está teletrabajando, eh, no se ha paralizado en modo alguno la, la tramitación de las subvenciones, tanto en fase de análisis, justificación, eh, verificación y, por supuesto, órdenes de pago porque nosotros a, al tener una actividad subvencionable eh, y no tener terceros interesados, personal en los expedientes, en este caso, podemos tramitar los expedientes a, hasta el final, hasta la orden de pago, sin tener que estar eh, mermados por, la, por la, el decreto que tenemos de, de paralización de, de plazo y trámite. Nosotros estamos trabajando exactamente igual que antes, bueno, exactamente igual que antes. Bastante más, porque tengo que decir que, que todo el personal de IDEA está dando el, el 150 mínimo por 100, por independencia de, de la situación personal, de niños pequeños, padres a su cargo, eh, la actuación, sinceramente, y además el momento de decirlo, es, es fantástica, fantástica. Solo tenemos agradecimiento a, hacia hacia todos ellos, aunque hoy solamente están... Eh, actuando los dos asesores técnicos, pero todos están trabajando al 100%, se están atendiendo a las consultas eh, en el minuto uno que se están planteando y, y la verdad es que, que, bueno, que en un momento tan sumamente difícil como el que nos ocupa el poder mm, aprobar órdenes de pago y el poder atender a las consultas de, de las empresas pues la verdad es que es tremendamente, tremendamente gratificante. Como decimos, eh, se han ampliado en este momento, la, la ayuda para fomento e implementación del teletrabajo en las empresas, que ahora mismo es, es esencial, esto ya eh, lo teníamos previsto, pero es que en este momento va a venir eh, muy bien porque el teletrabajo ha llegado para quedarse en la, en la empresa. Tenemos eh, reactivadas las líneas de Lima de Maíz, en concreto las unidades de innovación conjunta y proyectos colaborativos. Se han sacado en este periodo, en el estado de alarma, eh, por parte de IDEA en una línea de avales. Se ha lanzado un instrumento financiero de garantías COVID-19 para pymes autónomos con dificultades de liquidez ocasionadas por la caída de ingresos, obviamente, y el acceso al crédito como consecuencia de los efectos del COVID-19, condiciones de, de aval y condiciones de préstamo que, que pondrá Ana. Y estamos trabajando, en concreto, la, la gerencia de Granada con, con servicios centrales de, de Sevilla, en, ...en el grupo de trabajo eh, del marco temporal europeo de subvenciones... el marco estatal de subvenciones... Eh, ...con motivo de la reprogramación que está, se está haciendo... ...para flexibilizar las líneas, los créditos... ...con motivo de, del brote de la, de la COVID. Estamos intentando, y además eso se va a llevar... ...esperamos Consejo de Gobierno próximamente... ...un plan de relanzamiento de las empresas en concreto... ...y, y en nuestra materia del sector industrial... ...para recuperar la actividad y el empleo previo a la crisis mediante subvenciones... ...simplificación de trámites, se ha aprobado el decreto 2 2020... ...de, de simplificación de, de trámites, hemos eliminado un montón de trabas en 29 leyes que teníamos... ...que vulneraban, vamos, que impedían el, la, la ejecución de los proyectos con flexibilidad... ...y utilizando obviamente todos los, los medios legalmente establecidos... ...en la fase de justificación para poder agilizar los pagos, por ejemplo... Eh, se va a implementar eh, la, la presentación de una declaración responsable en fase de justificación para licencia urbanística, licencia de, de obras, de primera ocupación, de actividad, eh, sin necesidad de aportar, obviamente, el, el texto de la licencia, que se hará con posterioridad a la fase de, de, de verificación. Es decir, podemos ordenar el pago sin esperar a tener el texto de, de la licencia eh, aportando solamente la declaración responsable. Con un informe de, de situación urbanística de, de la parcela, por ejemplo, que se emite también por, lo, por, la, por la gerencia de urbanismo o por, la, por la, la área de urbanismo de los, de los distintos ayuntamientos. Eh, para finalizar, simplemente comentaros que eh, hemos propuesto en este grupo de trabajo que estamos, que estamos ahora desarrollando las nuevas líneas, todas como consecuencia del COVID, eh, hemos propuesto un nuevo instrumento a la Consejería de Economía. Básicamente, subvenciones a la inversión y el desarrollo industrial para la producción relacionada con, con la lucha contra el brote del COVID-19, subvenciones al capital circulante a pymes industriales eh, y subvenciones eh, para producción de productos necesarios contra el brote de la COVID. Es decir, mmm, como veis estamos trabajando a marcha forzada eh, en todas las actuaciones posibles para, para implementaros las medidas y facilitaron lo, lo más posible pues la, la reincorporación a las condiciones normales que teníamos antes del, del COVID y inyectaros capital a la, a la empresa para seguir funcionando. Muchas gracias, Leonor. Bueno, pues si queréis, eh, bueno le damos las gracias a Leonor y a Virginia por por esta introducción que nos han hecho en, en la jornada. Y, y empezamos ya eh, con la parte de la ayuda eh, más concretamente con Valentín eh, Pedrosa. Eh, Empiezas compartiendo pantalla. Pues buenos días. Eh, yo voy a hacer la, la presentación y la introducción de las nuevas convocatorias que hemos, que hemos aprobado. Para, para temas de, de I. +D. Estas convocatorias están reguladas por, por la orden, que es una orden del, del año 2017, y, eh, y son dos: una de unidades de innovación conjunta y otra eh, de proyectos colaborativos. Estas, estas convocatorias, pues bueno, están, eh, están centradas en intentar que, primero, las empresas colaboren entre sí para, para desarrollar proyectos de I D, para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, eh, y además que, bueno, que empresas un poquito más grandes eh, hagan de arrastre para que otras empresas más pequeñas eh, se introduzcan en el tema de la innovación y en el tema de la I+D D, que es muy importante. Eh, Además, también para que, para que colaboren con, con centros de investigación, con las universidades, etcétera Con lo cual, pues bueno son dos convocatorias que, que pueden ser muy interesantes, además de por la temática, también por, eh, por el presupuesto que, con las que se han convocado. La primera, la de la Unidad de Innovación Conjunta, se ha convocado con un presupuesto de 18 millones de euros y la siguiente, la de los proyectos colaborativos con un presupuesto de 25 millones. Eh, en fecha, vamos, a final del mes de mayo, está previsto también que se abra la convocatoria, eh, la normal de, de investigación y desarrollo, que es para proyectos, para empresas individuales, para proyectos individuales de empresas y a lo sumo, eh, consorcio de dos, de dos empresas. Esa eh, va a tener un presupuesto de eh, 23 millones de euros. Y, como digo, probablemente se convoque para final de este mes, del mes de mayo. Mm, las otras dos, las que ya están convocadas, eh, ahora mismo no se pueden presentar las solicitudes eh, por el estado de alarma eh, y se presentarán a partir del día siguiente del levantamiento del estado de alarma. Cada una de ellas va a tener eh, 75 días para, uh, para presentar la, la solicitud. Los destinatarios de estas convocatorias pues, eh, son las pequeñas empresas, las medianas y las grandes. Aquí no hay restricción de tamaño. Se pueden presentar todos... Mm, Toda tipología de, de, de empresas y eh, para determinado eh, para determinada, determinada convocatoria, pues los organismos públicos de investigación, las universidades y los centros tecnológicos. Ahora después contaré eh, cuáles son las modalidades para, para cada una de, la, de las convocatorias. La primera, que es la unidad de, de innovación conjunta, eh, es una, es una convocatoria en la cual eh, se pretende que colabore una gran empresa, aquí solamente se pueden presentar grandes empresas, ni pequeñas ni medianas, solamente grandes, una empresa no pyme eh, y un organismo de investigación. Está pensado pues, para, eh, para empresas que ya de alguna manera están colaborando de una forma periódica en investigación con la universidad o con algún centro eh, público de investigación para que eh, constituyan una unidad más permanente eh, una unidad más permanente de innovación y de investigación eso es lo que se pretende lo, el, el proyecto mínimo el presupuesto mínimo de, de proyectos eh, que se puede presentar aquí en esta convocatoria es de un millón y medio de euros eh, son proyectos eh, que el plazo son tres años, eh, son proyectos a tres años. La, el porcentaje mínimo de, de, de participación de presupuesto de la universidad, eh, o sea, de la universidad de la empresa, eh, tiene que ser mm, como, como mínimo el 50% y, como he dicho antes, el presupuesto total de la convocatoria son 18 millones de euros. Es muy interesante porque eh, aquí se están dando o se van a dar subvenciones del 60% eh, directamente. No, aquí no hay valoración eh, el 60% tanto para la empresa como para eh, el organismo de investigación. Aquí tanto la empresa como el organismo de investigación son socios eh, en el proyecto, es decir, nosotros... Como agencia le damos dinero tanto a la empresa como al centro de investigación. Eso no es normal. Nosotros normalmente no damos dinero a los, a los organismos de investigación, pero en esta convocatoria sí. El máximo de subvención, aparte del 60%, son 2 millones de euros. Es decir, que si el proyecto que se nos presenta, el 60% supera los, 10, los 2 millones de euros. Solamente le daremos al proyecto 2 millones de euros. Bien, La siguiente convocatoria eh, es la convocatoria de proyectos colaborativos. Mm, aquí eh, se pretende que se presenten proyectos, eh, son agrupaciones de un mínimo de tres empresas, tres empresas que tienen que ser independientes. Y una de ellas, eh, forzosamente, tiene que ser PYME. También tiene que haber, un, como mínimo, un, un centro público o un organismo de investigación. Eh, el, el, por, el, el porcentaje mínimo de esta, con, de esta subcontratación o de esta contratación del, del centro de investigación tiene que ser de un 15%. Aquí el centro de investigación no va como, como, un, como un miembro del consorcio, sino que va subcontratado. Nosotros, eh, en este tipo de proyectos, hay un líder que es el que, de alguna forma, coordina y gestiona eh, toda la, la, la tarea administrativa con nosotros. Nosotros, a ese líder, es al que eh, le hacemos entrega de la... ...de la subvención y el, eh, el que la reparte eh, entre, entre los socios de, del consorcio. Aquí la subvención puede, puede oscilar entre el 40% y el 70% según, eh, según el tamaño de la empresa y según eh, la tipología de, eh, de proyectos. Aquí caben proyectos tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental... En el caso de la unidad de innovación, eh, solamente eh, se contemplan proyectos de investigación industrial, no de desarrollo experimental. Eh, aquí no, aquí también entran los de desarrollo experimental. Entonces, el, el porcentaje máximo de subvención se va a dar a las pymes y a... O sea, a las pequeñas empresas y a, eh, y a los proyectos de investigación industrial. De forma que si en un consorcio de este tipo participa una pequeña empresa y el proyecto que nos presentan es de investigación, pues se le va a dar el 70%. Eh, que es un porcentaje, pues, bueno, ya podéis imaginar, muy, muy alto. Aquí es lo que he dicho antes, que se pretende que, bueno, que empresas un poquito más grandes que ya tienen tradición eh, e, e historia en el tema de la investigación, pues de alguna manera arrastren eh, a la innovación y a la investigación a empresas más pequeñas o con menos tradición en el tema de, de la I+D. Los requisitos de los beneficiarios, pues eh, las empresas tienen que tener un establecimiento operativo en Andalucía eh, tienen que estar, evidentemente, válidamente constituidas, todo ello antes de la solicitud, cuando presenten la solicitud. Eh, tienen que tener, evidentemente, capacidad económico y financiera para, para acometer el proyecto y llevarlo a su término. La única, eh, la única figura societaria que no cabe aquí es la sociedad civil o la comunidad de bienes, el resto sí. Las empresas, por supuesto, no pueden estar en situación de crisis ni, a, ni haber sido eh, declaradas en concurso o insolvencia. Aparte, bueno, como en todas las subvenciones, de estar al corriente de las obligaciones tributarias con, y con la seguridad social. En este tipo de, de, de proyectos eh, no hay distinción de sector. Cualquier sector puede entrar, excepto la pesca y la acuicultura. Dentro de los requisitos del beneficiario, las cosas más específicas para la unidad de innovación eh, es que, como hemos dicho antes o como he dicho antes, tienen que estar liderados por una empresa grande, no puede ser ni pequeña ni mediana, y eh, el organismo de investigación también va como socio. En los proyectos colaborativos, eh, bueno, son proyectos, son consorcios de al menos tres empresas, una tiene que ser PYME. Y, eh, y ninguna empresa tiene que, eh, que llevar más del 70% del presupuesto subvencionable del, del proyecto en su conjunto. Los requisitos de los proyectos, pues, mmm, que sean viables desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico, evidentemente, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Eh, no pueden estar iniciados antes de la presentación de la solicitud para que se cumpla el efecto incentivador. Esto es muy importante, que no haya nada iniciado, ni se haya pagado nada, ni, ni se haya hecho. Lo único que cabe es que eh, de alguna forma se pueden firmar con el con el grupo de investigación tal, algún tipo de contrato pero dejando claro en el contrato que si eh, la subvención no se aprueba, él no, tendría, no tendría efecto. Los proyectos también, dentro de los requisitos, es que eh, tienen que estar encuadrados en alguna de las prioridades de la estrategia de innovación, de la RIS3. La estrategia de innovación es un documento que os podéis descargar de la web y que... Eh, Mm, lo, que, lo que hace es establecer una serie de prioridades en las cuales eh, Andalucía pues, eh, debe de ser, mm, debe de innovar. De hecho, pues, bueno, prácticamente todos los, los sectores las y las tecnologías se pueden o se podrían encuadrar en uno de estos, de estos sectores. Con lo cual, yo no creo que ningún proyecto tenga problema para, eh, para poder ser encuadrado aquí. ¿Sí? Luego, los requisitos de los proyectos más específicos para la unidad de innovación o para los proyectos colaborativos. En el caso de la unidad de innovación, lo que he dicho antes, los proyectos tienen que ser proyectos de investigación industrial, no de desarrollo experimental. Eh, el presupuesto mínimo de estos proyectos de la Unidad de Innovación Conjunta eh, es de un millón y medio de euros, son proyectos que duran tres años, eh, el tope máximo es el, el, el 30 de, de, de junio del año 2023, eh, tienen que tener una ubicación física diferenciada eh, de las entidades que integran la agrupación. Es decir, no puede estar la unidad de innovación físicamente ni en el centro de investigación ni en, ni en la empresa. Tienen que tener una ubicación diferenciada. Pueden ser, eh, pueden ser locales o bien de la empresa o bien de la, de la, del centro de investigación pero no los locales principales de actividad, de, ni de la empresa, ni del centro de investigación. Evidentemente, la ubicación pues, tiene que ser viable para realizar el proyecto y, eh, y tiene que haber un plan de difusión de resultados. Difusión. Esto nos lo exige Bruselas, eh, nos lo exige Bruselas pues, porque estamos dando los porcentajes de subvención máxima que se pueden dar y el plan de difusión de resultados, aunque hay que hacerlo, lo que evidentemente no hay que hacer es contar en ese plan de difusión de resultados nada que sea eh, secreto industrial o que no se quiera contar. Lo que hay que hacer es pues, bueno, decir que se está haciendo el tipo de investigación que se está haciendo y que se está colaborando con quién se está colaborando. En el caso de los proyectos colaborativos, eh, los requisitos más específicos son que eh, Pueden ser proyectos tanto de investigación industrial como de desarrollo experimental eh, que tiene que haber tres empresas como mínimo eh, independientes y que una tiene que ser PYME que son proyectos eh, que como máximo pueden durar tres años y que eh, acaban también el 30 de, de como fecha tope el, el 30 de, de junio del año 23. Ninguna empresa Puede tener más del 70% del presupuesto subvencionable y, pues eh, bueno lo que he dicho, proyectos con capacidad de arrastre Aquí, en este caso, como eh, cabe también el desarrollo experimental, tiene que haber un plan eh, perfectamente diseñado de industrialización de los productos o de los servicios que se vayan a obtener y también un plan de difusión de los resultados. Bueno, lo que debe contener un, un proyecto, pues, son cosas evidentes, debe ser claro. Eh, normalmente, los proyectos, este, esta tipología de proyectos, eh, se dividen en, en hitos. Dentro de cada uno de esos hitos o etapas, eh, hay una serie de actividades científico-técnicas que se van a realizar y, eh, y en cada una de esas actividades, al final, hay uno entregable. Eh, que son objetivos eh, que se van y que se tienen que definir. Pues tiene que quedar, que quedar perfectamente claro cuáles van a ser las actividades que se van a realizar dentro de cada, una de, de cada uno de esos hitos, eh, cuáles van a ser los entregables, cuál va a ser el presupuesto de cada una de esas actividades, eh, cuáles van a ser los, resu los resultados, tiene que quedar todo perfectamente claro. Eh, Evidentemente, en, este, en esta tipología de proyectos, como ahora después lo contaré, se van a subvencionar eh, fundamentalmente los gastos de personal en cada una de las actividades y en cada uno de los hitos, pues tiene que quedar muy clara, eh, muy claro mmm, qué tareas son las que van a realizar cada una de las personas, eh, qué horas les van a ocupar, qué presupuesto de, esa, de, ese, de esas actividades le van, van a, a realizar. O sea, te, tiene que quedar perfectamente claro absolutamente todo. ¿Cómo ha de ser el presupuesto? Pues bueno, lo que, lo que dice la orden de base, tiene que haber evidentemente colaboración efectiva, es decir, que eh, como mucho tiene que haber dentro de, lo, de los consorcios, eh, no puede haber ninguna empresa que, que supere el 70% del presupuesto porque tiene que estar bien balanceado el presupuesto entre las distintas empresas y entre los grupos que vayan a participar. Tiene que estar, ser eh, equilibrado, tiene que eh, además ser asumible por la capacidad de cada una de las empresas que, que participen, eh, asumible desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista, desde el punto de vista económico. ¿Los gastos elegibles? Bueno, pues los gastos elegibles aparecen ahí. Como he dicho antes, los gastos de personal, que son muy importantes en, este, en esta tipología de proyectos. Eh, la investigación contractual, es decir, eh, lo, dentro de los proyectos colaborativos, eh, lo, los contratos que se firmen con los centros de investigación, otras subcontrataciones que en un momento determinado se puedan hacer con algún alguna otra empresa o algún otro centro necesario. Eh, también eh, es un gasto elegible la, la amortización de los equipos que tengamos que comprar durante el periodo que dure el proyecto, solamente la amortización, no el equipo en su conjunto, tienen que ser equipos nuevos, eh, pero solo vamos a subvencionar la amortización. Y los materiales también, los materiales de, que sean necesarios para realizar la investigación. Y los gastos generales suplementarios pues, se evalúan eh, como oh, un 15% del de gasto en personal directamente. Eh, respecto al tema de, de gastos de personal, pues bueno, como he dicho antes, aquí eh, tienen que estar perfectamente claras la hora. ...que son necesarias para la ejecución del proyecto y solamente las horas que sean necesarias. Es decir, que eh, hay que tener mucho cuidado con no inflar eh, los proyectos de forma absurda porque evidentemente eh, se van a analizar cuáles son las actividades que van a, a realizar los técnicos que vayan a participar en el proyecto y si esas actividades... Eh, encajan con la hora que nos ponen eh, o sea, con la hora en las que dicen que se van a realizar esas actividades ¿Mm? tiene que estar perfectamente clara eh, lo que he dicho antes, cuáles van a ser los paquetes de trabajo, cuáles van a ser las actividades, si son necesarios esos paquetes de trabajo para, eh, evidentemente eh, hacer el, el, el proyecto de investigación, etc. Por último, aquí en el tema de, de gastos de personal, pues eh, hay dos, dos tipologías de, eh, de evaluar la hora. Las empresas pueden hacerlo eh, o bien por costes reales o bien por costes simplificados. Eh, el encuadrarse en un sitio o el encuadrarse en otro viene perfectamente explicado en un documento que eh, dentro de... Hemos puesto en la plataforma una serie de documentos eh, de ayuda para, eh, para presentar la solicitud, para realizar la memoria y en el caso este de los costes reales o simplificados, en ese documento se explica perfectamente qué empresas o qué centros de investigación se pueden acoger a uno o a otro método y cómo eh, deben calcular esos costes. Eh, en el tema de la investigación contractual, pues mmm, son necesarios, si, el, si, si, si cualquier inversión supera los 15.000 euros, es necesario presentar tres presupuestos. Y en el tema del, de, la, de, la, de la investigación contractual, es decir, un contrato que hagamos nosotros con la universidad, con un centro tecnológico, etcétera, también hay que pedir los tres presupuestos. Sabemos que en algún caso esto es difícil porque eh, hay, hay determinadas investigaciones que solo las pueden realizar determinados centros de investigación, pero eh, Bruselas nos pide que existan tres presupuestos y tenemos nosotros que pedir. Bien, los costes, los costes de sí, instrumental. Eh, eh, o los bienes de equipo en los cuales lo que se lo que se subvenciona es la amortización aquí lo que sí hay que hacer ¿Sí que no es aquí? la amortización que si es superior a 15.000 euros también hay que pedir presupuesto sé que no más, Oscar, que que no Ahí, hay hay micrófono abierto si ¿sí? pudieran cerrarlo porque si no no bueno por lo que estaba diciendo, si la amortización supera los 15.000 euros, hay que pedir tres presupuestos. No si, eh, eh, si el, el bien o el, o el instrumental supera los 15.000 euros, sino solo si la amortización. Y bien, eh, luego otros gastos de explotación que sean necesarios, hay que justificarlo claramente para poder eh, incluirlo. Y, como he dicho antes, los gastos generales suplementarios pues, eh, son el 15% de eh, los gastos de personal. Lo del kit del solicitante, es lo que he comentado antes, hay una guía del solicitante donde se explica perfectamente eh, todas las características de ambas convocatorias. Eh, hay un modelo de memoria en el cual mm, está recogido qué es lo que eh, hay que escribir en cada uno de los... De los apartados y qué es, y qué es lo que se eh, valora para poder escribir exactamente lo que vamos a valorar y no dejarse nada fuera. Y luego un documento de, de pregunta frecuente. La evaluación, pues bueno, la evaluación eh, se compone de dos partes. Una es una evaluación científico-técnica que no hacemos nosotros, que la encargamos a, a una agencia de evaluación. Eh, hay dos, dos especialistas que son los que realizan la, la evaluación científico-técnica y esta, esta evaluación vale un 30% del total de la evaluación. Y luego eh, nosotros, desde la agencia, hacemos un, una evaluación de impacto en la cual pues, lo que analizamos son eh, desde aspectos de socioeconómicos, aspectos de mercado de cómo es la organización del, del consorcio o de la unidad de innovación, si se alinean con las estrategias de la, de la, de la RIS3, etc. Y ese, esa evaluación supone un 70% del total, con lo cual el 30% es la, la evaluación científico-técnica que no la hacemos nosotros y el 70% la que la hacemos nosotros. Tanto los criterios como los subcriterios eh, de evaluación están en el texto de la convocatoria y, como he dicho antes, en el modelo de memoria que hemos subido, en cada uno de los apartados aparecen eh, qué es lo que vamos a evaluar, qué criterios y qué subcriterios son los que vamos a evaluar para que se, rellenen exacta, se rellene exactamente eso y no quede nada sin eh, y no quede nada vacío, de forma que cuando vayamos a evaluar y tengamos que evaluar un determinado criterio o subcriterio, pues nos encontremos con que en una memoria no aparece nada y no podamos darle ningún punto. Y por último, eh, algunas recomendaciones eh, que aunque son evidentes, pero no por ello hay que dejar de hacerlas. Eh, en los consorcios, aunque hay un líder, eh, todas las empresas que forman parte del consorcio tienen que estar dadas de alta en nuestra plataforma, porque, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, pero eh, la solicitud, eh, todo se hace a través de nuestra plataforma. Bien, pues eh, todas las empresas tienen que estar dadas de alta, no solo el líder. Con lo cual, eh, es importante que, como al final, mmm, siempre las empresas... En, ...esperamos hasta el último momento... ...pues vaya que en el último momento no, está, no estén dadas de alta... ...y no nos dé tiempo a, a presentar la solicitud. Que procuren reunirla con suficiente antelación... ...todos los documentos y la información... Eh, ...y todo lo, que se, todo lo que el líder debe eh, exigir... A, la, a, ...a los distintos miembros de la agrupación... ...que la solicitud evidentemente esté lo más completa posible porque eh, nosotros eh, solamente vamos a subsanar determinadas cosas puramente eh, administrativas, no vamos a subsanar una memoria, es decir, que si la memoria no está perfectamente hecha y perfectamente escrita y aparece en todo, todo lo que es necesario para poder evaluarla, nosotros eso no lo vamos a a, a Susanar, con lo cual luego no van a poder eh, rectificar eso. Que no dejen la presentación hasta el último momento, eh, que el representante legal es el que debe completar la firma y el registro electrónico eh, y que nuestra eh, solamente se pueden presentar a través de nuestra plataforma telemática las solicitudes. Lo que ya he dicho, que cuanto mejor se explique el proyecto, mucho mejor. Que no, por ser redundante, hay que explicarlo todo bien. Que no queden vacíos, que no tengamos lagunas y que no sepamos eh, determinados criterios para evaluar eh, que estén vacíos y no los podamos eh, cumplimentar. Hay que justificar evidentemente cada actividad del proyecto, cada partida presupuestaria, etc Y bien, eh, por concluir, pues eh, hacer un resumen de esto. Hay, lo que he dicho antes, un kit del solicitante donde está perfectamente claro. Nosotros, eh, en la agencia IDEA, eh, seguimos, como ha dicho anteriormente Leonor, operativo eh, a través del correo electrónico, a través del teléfono, mmm, totalmente. Eh, y bueno... Mmm, tienen, como ahora mismo no se pueden presentar las solicitudes, todavía tienen plazo suficiente, luego tendrán 75 días a partir de que se levante el estado de alarma pues para que preparen bien la memoria, para que preparen la documentación y, eh, y no se les escape esta oportunidad que creo que son eh, estas dos convocatorias y la siguiente que se abrirá a final del mes de mayo. Y muchas gracias por su atención. Ahora. Gracias, Valentín. Mira, antes de pasar con Ana, como hay aquí en el chat unas preguntas que son directas para ti, si te parece, sí. las hacemos y luego ya le hacemos a Ana las que surjan para, para ella y así mmm, está todo más reciente. ¿Te parece? Sí. Pues a ver, me voy a poner del principio. Eh, bueno, preguntas en las presentaciones, nos las pasaré y nosotros las enviamos a todos los sí. participantes. Preguntan, ¿cómo se califica la tipología del proyecto con las empresas que no lo forman si hay pymes y no pymes? Vamos a ver, la, la tipología del proyecto, eh, si va a ser investigación industrial o va a ser de desarrollo eh, tecnológico, desarrollo industrial, no lo hacemos nosotros. Lo hace un, eh, un, una, una agencia externa, un centro externo. Eh, se cataloga el proyecto en su conjunto y se, catalogan, eh, se cataloga por actividades es decir, cada una de las empresas va a realizar sus actividades unas actividades eh, serán de investigación más investigación y otras serán un poco menos, pero el conjunto para eh, que el proyecto sea catalogado como investigación industrial el conjunto en su mayoría tiene que ser de investigación industrial si en su mayoría de desarrollo eh, tecnológico desarrollo industrial, será catalogado de la otra forma. Es decir, que dentro de, de un mismo consorcio pueda haber eh, alguna empresa que haga unas tareas que, que no sean tan de investigación industrial, pero en su conjunto el proyecto sí puede ser catalogado eh, como investigación industrial porque toda la, el porcentaje mayor de actividades sea... De esa categoría. Vale. Preguntan también, eh, si se trata de una empresa farmacéutica que tratamos de atraer a Andalucía, ¿se podría presentar a, a unidades de innovación conjunta o tiene que estar establecida de alguna manera en Andalucía? Tiene Cuando... que estar, estar establecida en Andalucía. Tiene que tener un centro operativo en Andalucía antes de la presentación pero no que esté constituida en Andalucía, sino que tenga como una sede, ¿no? O sea, en el caso de una multinacional farmacéutica... Claro, puede, puede tener, exactamente, puede tener un centro operativo aquí, exactamente. Pero que lo tenga antes de presentar. Vale, claro, antes de presentar la solicitud. Vale. Preguntan también, el tema de los flujos de caja es importante para todos, especialmente para empresas innovadoras. ¿Cuándo creéis que entraría el dinero si las empresas consiguen la ayuda? Es eh, de decir, estaría muy bien saber tiempos estimados de evaluación, resolución, ingresos, ¿tenéis alguna estimación? Bueno, eh, en, el caso, en el caso de estas convocatorias, como son en concurrencia competitiva, pues eh, tienen sus plazos y tienen su victoria. Nosotros hacemos la evaluación, después de hacer la evaluación tenemos que, eh, que dar, eh, hacemos una una propuesta de resolución provisional, las empresas hacen sus alegaciones, eh, o sea, que hay un, hay un proceso que no nos lo podemos saltar, ¿no? Pero cuando la propuesta de resolución ya es definitiva, eh, ya solo depende de que la empresa realice el proyecto de investigación y nos presente eh, la justificación. En cuanto eso ocurra, nosotros somos... Intentamos ser lo suficientemente ágiles y yo creo que en la primera convocatoria de proyectos de I+.D. tuvimos más problemas porque eh, no teníamos mucha experiencia en temas de concurrencia competitiva, pero en esta que ya eh, todos los problemas digamos administrativos o burocráticos los conocemos, creo que seremos más rápidos. Vale, o sea que no hay tampoco un límite de tiempo, depende un poco de las circunstancias. ¿no? Claro. Vale, pregunta. En referencia a la pregunta anterior, o sea, esto mismo que estamos hablando, los proyectos solicitados en 2017 se concedieron en 2020. ¿Van a seguir este tipo de políticas de concesiones y pagos? Se supone que cuando pregunta este tipo de políticas es si vamos a tardar tanto, ¿no? Sí, <risa> yo claro, creo que no. Sí, también. Yo creo que no. No será se, Normalmente, se, o sea, se, normalmente, ¿no? o sea el, el, el tema este y, y por qué hemos tardado tanto en, en esta en, en las últimas convocatorias ha sido una cosa absolutamente excepcional. Es decir, que no es lo habitual que ocurre en la agencia. Vale. Eh, otra pregunta. ¿Cuando hablan de consorcio, se refieren a unión de las empresas que participan o a una figura jurídica que, de consorcio? Cuando eh, nos referimos a consorcio, nos referimos a que debe de haber un documento eh, escrito en el cual, que además aparecen las características de ese documento en la orden, en el cual eh, esté clara, estén claras cuáles son las empresas que participan en el consorcio, qué hacen, qué hace cada una de las empresas que participan en el consorcio, eh, cómo se reparten los resultados de la investigación, es decir, la regulación de ese consorcio, no que se constituya como entidad jurídica independiente, sino que exista un... Eh, no acuerdo, un, ¿no? No acuerdo, exactamente. Vale. Eh, ¿En la convocatoria de proyectos colaborativos pueden ir tres pymes como consorcio? Sí. Como mínimo tiene que haber una pyme, pero pueden ser tres, claro. Vale. Eh, ¿Cómo se acredita el representante legal para proyectos colaborativos? que cómo se acredita el con, representante legal con su, su firma vamos, tiene que ser vamos tiene que ser el representante legal de la empresa eh, evidentemente aparece en la escritura y luego tiene que tener la firma electrónica para, para firmar en la plataforma evidentemente de los poderes no de representación claro, los poderes de representación vale. Eh, otra pregunta En la reunión que tuvimos ayer Los centros de investigación con la agencia IDEA Planteamos a José Antonio Pascual una serie de dudas Como resultado nos comentó que en el caso De las unidades de innovación conjunta eh, Como la duración de los proyectos Ha de ser de 36 meses completos a, a finalizar como máximo El 30 de junio del 23 Esto nos obliga a que los proyectos empiecen El 30 de junio del 20 uh -huh. Con lo cual las solicitudes tendrían que presentarse Antes de esa fecha Sí Vale, se sí. confirma que, que será antes de esa fecha. ¿no? Eh, claro, o sea, mmm, tiene que ser antes de esa fecha. Y lo que pasa es que, como mmm, evidente, evidentemente tiene que ser después de que se levante el estado de alarma, pues bueno, ahí estamos. Mmm, ahí estamos, estamos ajustados porque el proyecto tiene que ser de tres años eh, y eh, se está ajustando. Vamos a ver lo que pasa. Vale, ahí están aumentando las preguntas. ¿Hay algún, ¿Hay algún mecanismo para que pequeñas empresas como la que yo represento, en concreto dice es Easy Innovation Spain, den a conocer a medianas y grandes empresas los servicios que prestan de cara a favorecer la creación de los consorcios que puedan optar a las convocatorias de proyectos? ¿De qué manera se pueden ofrecer? No? Yo creo que es lo que pregunta. Mm. No tenéis ningún sistema bueno. de... Nosotros, nosotros eh, mecanismos para, para hacer difusión de, de las distintas tecnologías que pueda tener una empresa o de los distintos servicios que puede tener una empresa y ofrecerlo, eh, tenemos, tenemos, el, el, tenemos un centro de transferencia de tecnología, el CSEAN, que para proyectos europeos sí, sí hace esa labor, sí hace esa labor de búsqueda, de... de de determinado, mm, determinadas empresas que puedan formar parte de un consorcio. Nosotros, vamos a ver, puede ser difícil a lo mejor encontrar un consorcio eh, que se adecue a las características o a los servicios que ofrece eh, esta empresa. Pero evidentemente, si a nosotros no llega un consorcio o no eh, y el consorcio está formado por dos empresas y necesitan una tercera, Evidentemente, si van a, a, nos dirán qué tipología de empresa es la que necesitan, qué tecnologías son las que necesitan que realice o qué investigación. Y nosotros, entre la, la base de datos que tenemos, pues sí le podemos eh, orientar qué otras empresas pueden, pueden formar parte de ese consorcio. De esa labor sí la podemos hacer. Pero mm, ofrecer eh, la tecnología... Para ver si hay algún consorcio que... Eso es más difícil. Bueno, se podría poner en contacto con vosotros por si Sí, hubiera... sí, sí, sí. ¿Se puede incorporar además asociaciones profesionales a los proyectos colaborativos? Las, aso las asociaciones profesionales no están dentro de los de lo beneficiarios. ¿El tamaño del consorcio lo define el tamaño del líder? No sé muy bien esta pregunta... <tose> No, el tamaño del líder, no, el tamaño del consorcio lo decide el consorcio. O sea, el consorcio, la única limitaciones son que tiene que ser de más de tres empresas el consorcio, pero el líder puede ser una multinacional y escoger a dos pymes o a dos empresas pequeñitas. Lo único es que nadie en el consorcio puede superar en el presupuesto el 70%. Ya está. Eh, ¿Pueden participar empresas de fuera de España de alguna manera en los proyectos para trabajos puntuales, ya sea de forma de subcontratación o por cualquier otro mecanismo? Sí. O sea, lo que no pueden participar es el consorcio, pero sí puede haber una subcontratación de una empresa de fuera eh, por alguna de las empresas del consorcio, evidentemente, y eso es subvencionable. No. Eh, están preguntando por la presentación. Eh, como he dicho, la mandaremos al finalizar esta jornada, junto con un pequeño cuestionario de evaluación, O enviaremos la presentación. Eh, dice, pero no salen las cuentas. Si el plazo de presentación son 75 días, ya hemos hablado después del levantamiento del estado de alarma, nos iríamos a principios de agosto, por lo que no puede presentarse antes de junio. <coughs> bueno, pues... Nosotros somos conscientes del problema. Y como somos conscientes del problema, supongo que si eso ocurre, pues alguna solución tendrá que dársele al, al asunto. Sí, perdona. Eh, en la reunión del otro día se, se comentó um, que se estaba viendo la posibilidad de eh, ajustar los proyectos por ese tema en dos meses y que la ejecución en vez de 36 meses fuera 34. Cuatro. Entonces allí nos ajustamos a, lo, a los plazos, pero no se puede reducir más de eso. Vale, gracias. Eh, preguntan, ¿existe el límite en el coste hora del trabajador en la imputación de costes de personal? Li, eh, bueno, los límites. Los límites son eh, los límites de depende de, de la tipología, si va por coste simplificado o va por costes reales. Pero los límites son los límites lógicos de... de, de si voy a contratar a un ingeniero, pues no le voy a pagar al ingeniero una cosa desorbitada, evidentemente. O sea, me... La subvención se da según el tamaño del solicitante, es decir, ¿cómo se decide cuál es este tamaño? ¿Por el tamaño del solicitante o líder? No, vamos a ver, la subvención se le da a cada participante del consorcio en función de su tamaño. Eh, con lo cual, pues bueno, en función del tamaño, eh, se le va a dar el porcentaje eh, correspondiente. Vale. Bueno, pues estas son todas las preguntas que había para ti, Valentín. De momento vamos y luego va surgiendo otra. Cuando acabemos podéis hacerle más preguntas, pero vamos a empezar ya con la presentación de Ana. ¿Vale? Para que no, no alarguemos más. Muchas gracias, Valentín. Ana, cuando quieras puedes compartir pantalla. Problema, buenos días. Vamos a, a continuar con, con la presentación. Yo voy a hablar de, de la orden de incentivos para el desarrollo empresarial, que aunque es una orden antigua que se publicó en 2017 ha sufrido en los últimos días, como consecuencia de toda esta situación, algunas modificaciones. Entonces, bueno, comentaremos con más detenimiento las modificaciones y de una forma más rápida, pues la, la, las características generales que, que tiene esta orden desde su publicación el, el día, en voz al día 8 de junio de 2017. Hay una diferencia importante entre las órdenes de I más D que ha explicado Valentín y la orden de desarrollo industrial y es que la de orden de I más D va por concurrencia competitiva, se abre un periodo de solicitud, se presentan las solicitudes y luego se estudian todas juntas. Y en esta orden de desarrollo industrial no, el periodo de, de solicitud está abierto desde 8 de junio y, y se pueden ir presentando solicitudes y se va resolviendo por fecha de entrada. Bueno, pues esta orden de, de desarrollo industrial eh, está in, subvencionada, encajada dentro del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y está uh, alineada con lo, la, la estrategia industrial de Andalucía, la estrategia de innovación, la RIC3 y el plan económico de Andalucía para, para el empleo. En todas estas normativas y en la propia orden se recogía que como objetivos prioritarios en Andalucía en relación a las empresas estaba el incrementar la actividad económica generando más, más empresas, o aumentando su tamaño, crear más puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad. En esta orden se vuelve a, a, a considerar solamente los empleos indefinidos, avanzar hacia lo que es la industria 4.0 se incluyen dos líneas nuevas, una para servicios avanzados y otra para transformación digital de las empresas, que son dos líneas más amplias que pueden encajar en casi todos los sectores y se da prioridad a la, a la innovación productiva y a al crecimiento uh, sostenible e inteligente de la empresa, elementos que se valoran en, en los proyectos que se presenten. ¿A quién se destina esta, esta orden? Pues a autónomos, pequeñas y medianas empresas, preferentemente del sector industrial y tecnológico. Las empresas del sector industrial y tecnológico pueden acudir a todas las líneas de, de ayuda de la orden y, y las empresas del resto de sectores, construcción, comercio, turismo, servicios, solamente tienen cabida dentro de la línea de... Servicios avanzado y, y transformación digital de las pymes, que ahora después comentaremos. Y en algunas tipologías de proyectos, pues se admite también proyectos presentados por asociaciones de, de empresas o por fundaciones. ¿vale? Inicialmente en la orden se incluían también las grandes empresas, pero la línea de grandes empresas terminó el 31 de diciembre de 2018 y en estos momentos no, no está operativa. Como requisitos generales de los proyectos, pues hay pocos y son muy básicos. Uno de ellos, empezando por abajo, es que, que tienen que cumplir los proyectos, los criterios de selección del programa operativo FEDER, son fondos FEDER y entonces pues, se tiene que cumplir con, con las normas de subvencionabilidad, subvencionabilidad del FEDER que están aprobadas. Tienen que ser proyectos que se realicen en la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen que ser proyectos que no estén iniciados antes de la fecha de, de presentación de la solicitud y que cumpla con el efecto incentivador, que ya ha comentado antes Valentín, es decir, no se puede haber realizado nada antes de presentar el, el proyecto. Y, eh, y aparece el primero, el último que voy a comentar es que los proyectos tienen que ser viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Esta orden establece un, establecía en 2017 una, una novedad y era cómo se eh, consideraba que un proyecto era viable económica y financieramente. Y eso se hacía a través de, o se hace a través de, la comparación de una serie de radios de que vienen publicados en la, en la orden. Y se comprueban los ratios de la empresa en comparación con la media de los ratios de su sector de actividad, con los datos que publica el Banco de España. Pues bien, ese requisito de viabilidad se tenía que cumplir en todos los momentos de análisis de, del proyecto, es decir, en el momento de la presentación, en el momento que se hiciera la propuesta de aprobación del mismo y en el momento del pago de la ayuda. ¿Qué pasaba? Pues que se daba la circunstancia en muchos casos en los que en el momento de la solicitud lo cumplía y en el momento de la propuesta se hacía una resolución favorable y luego cuando se ejecutaba el proyecto y se iba a cobrar la subvención, pues como consecuencia de la ejecución de ese proyecto los datos habían cambiado, la magnitud económica de la empresa cambiaba y ya no cumplían los ratios y no se podían pagar. Entonces, eso era se estaba dando eh, en bastantes casos. Pues bien, eh, por una orden como consecuencia de, de la situación del de, de COVID de 8, del 18 de marzo de, este, de 2020, se produce una modificación de esta orden de 5 de junio. ¿vale? Y en ella se, se modifican mmm, varias cosas. Se tratan de reducir requisitos administrativos, como comentó al principio Leonor, para tratar de ser más eficientes y, y que se pudieran ejecutar y pagar los proyectos en un menor plazo. Y una de las cosas que se, o las tres principales cosas que, que vamos a comentar que se modifican por esta, por esta nueva orden, es el tema de la solvencia económica y financiera. Como había comentado, lo, calcula, lo, lo veíamos, lo calculábamos en distintos periodos y con esta modificación se establece que para todas las solicitudes se calculará una única, una única vez y es con los datos que tenga la empresa cerrado a la fecha de presentación de la solicitud. Con lo cual evitamos que pro, ya esto ya aprobado, pues luego en la fase de pago no puedan cobrar porque no, puedan cumplir, o porque no cumplan esos datos. Otra, otra excepción que se recoge es que normalmente en las empresas de reciente creación, pues la mayoría, los números no son muy favorables y sale que la empresa está en situación de crisis. Entonces, como la ayuda a la empresa está en crisis, está prohibida, pues esta modificación flexibiliza ese criterio y lo que se hace es que a las empresas de menos de tres años pues no se le aplica la consideración de empresas en crisis independientemente de cuáles sean su, sus datos. Y, y por último, otro tema que, que exigía de, se exigía desde la orden desde 2007 era el estampillado de todos los documentos originales que se presentaran con la justificación del proyecto. o bien Este requisito también se, se elimina. Y, pero solamente para los proyectos que se presenten justificación a partir del momento de publicación de esta, de esta modificación. Con lo cual, bueno, pues se simplifican los trámites y se podrá se pueden con estas medidas, pagar más proyectos de los que, de los que inicialmente con la redacción inicial se podría. En cuanto a, lo, a los elementos subvencionables, pues depende de las tipologías de proyectos que ahora vamos a ver a continuación. Hay proyectos de me, creación, de mejora de la competitividad y, de, y proyectos altamente generadores de empleo, que ahora explicamos lo que son, que ahí lo que se incentivan son sobre todo inversiones, inversiones de todo tipo adquisición de terrenos, construcción de naves, bienes de equipos de procesos, instalaciones, equipos informáticos, es decir, inversión. Luego hay una línea de proyectos de servicios avanzados que ahí lo que se incentiva son solamente gastos. En esta línea lo que se incentiva son contratación de servicios de consultoría, consultores externos a la empresa, para que realice algún tipo de trabajo para la empresa que no pueden ser trabajos rutinarios de asesoramiento, servicios jurídicos, relacionados con, con esa empresa. Y luego existe una última línea de transformación digital de la PYME que tiene una mezcla entre inversiones, pero inversiones relacionadas con la transformación digital, es decir, eh, hardware y software, y, y gastos, pues gastos de consultoría también para el desarrollo de, de software o para la adaptación o costes de los servicios en, en, en la nube. Con lo cual, ahí hay una mezcla de inversiones y de, y de gasto. En cuanto a las tipologías de proyectos, pues como hemos mencionado, son, son esas cinco que aparecen ahí: la de creación de actividad económica y la de mejora de la competitividad, son únicas y exclusivamente destinadas a empresas del sector industrial. Las empresas del resto de, de sectores no pueden acogerse a ellas. La, los proyectos altamente generadores de empleo son para m, una serie de servicios de apoyo industrial que llevan y, y proyectos que lleven aparejado una creación de empleo importante que va en, m, en función del importe de la inversión y luego las dos la últimas líneas las de servicios avanzados y de transformación digital de las pymes va dirigido a casi todos los sectores o a la mayoría en la propia orden, recoge en el anexo 1 una relación de todos los CNAE que son incentivables por cada una de, de estas líneas de, de, y tipologías de proyectos. Pues muy brevemente, cada una de, de ellas, en creación de actividad económica actualmente hay tres eh, tipologías de proyectos, los proyectos de emprendedores, los proyectos de pequeñas empresas y los proyectos de medianas empresas pues emprendedores, pues empresas de nueva creación o, o empresas ya constituidas que lleven menos de dos años funcionando y que no hayan facturado más de 50.000 euros. En la inversión mínima en los emprendedores o los proyectos más pequeñitos son 10.000 euros. En los proyectos de pequeñas empresas, pues la inversión se incrementa hasta 30.000 euros y se consideran también proyectos de creación, los de las empresas ya existentes que tengan menos de cinco años de, de antigüedad desde la presentación de, a la fecha de presentación de la, de la solicitud. El considerar a, a empresas ya existentes en emprendedores con menos de dos años y en pequeñas empresas con menos de cinco dentro de la línea de creación en vez de en la de modernización tiene su importancia porque se le concede mayor importe de incentivo. Y luego los proyectos de medianas empresas porque acción de, de, de, de, de nuevas empresas que vayan a crear un nuevo establecimiento con una inversión superior a, a 50.000 euros. Dentro de lo que es la mejora de la competitividad, pues son proyectos de inversión de más de 30.000 euros y que tengan como objetivos, pues bien, la creación de un nuevo establecimiento o la ampliación de capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción en productos que no se producían anteriormente o una transformación fundamental de los procesos de, de producción de la empresa. Estas dos líneas, como hemos dicho, solo para el sector industrial. Y luego, la degeneración de empleo, pues son proyectos de servicios de apoyo industrial, son unos cenais muy concretos que aparecen en el anexo 1 de, de la orden y se puede comprobar en los que se eh, exige una creación importante de empleo. La creación de empleo va en función del importe de la inversión. Partimos de un mínimo de inversión de 40.000 euros con dos empleos y a partir de ahí, por cada 20.000 euros de inversión adicional, se exige un empleo adicional hasta que llegamos a los 100.000 euros de inversiones, que a partir de ahí exigimos un empleo adicional por cada 100.000 euros de, de inversión. Con lo cual, bueno, la creación de empleo en un proyecto mediano eh, tiene que ser muy, muy significativa. ¿vale? Y empleo, que como hemos comentado al principio en esta orden, tiene que ser empleo indefinido. Y la siguiente línea, que es la de servicios avanzados, aquí ya y en la siguiente entramos en casi todos los sectores, hay muy pocas exclusiones, pues tiene la primera línea, que es la línea de proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión empresarial, que va destinada a PYME, donde lo que se incentiva son proyectos con inversiones de más de 6.000 euros, bueno, de gasto en este caso, para contratar una consultora externa que te realice algún tipo de, de estudio relacionado con la gestión empresarial, algún diagnóstico de situación, planes estratégicos, certificaciones e implantación de sistemas de calidad y medio ambiente, sistema de prevención de riesgos laborales, es decir, servicios, contratación de, para que te realice algún trabajo relacionado con un servicio. Luego está la línea de iniciativas de dinamización empresarial que pueden solicitarlo tanto lo, que pueden solicitarlo las asociaciones o las fundaciones, pero no para ellas mismas, sino para un número de empresas eh, de como mínimo cinco que estén relacionadas con, con esa asociación o con esa fundación. Aquí el presupuesto mínimo son de 10.000 euros y los servicios que se pueden contratar son servicios relacionados con la internacionalización, con la integración, con la mejora de los procesos de, de esas empresas que se incluyan en el proyecto. Y una última línea de soporte técnico para la cooperación, que puede, eh, va dirigida tanto a pymes como a asociaciones empresariales o a fundaciones, que es para eso, para realización de estudios eh, relacionados con proyectos de cooperación eh, empresarial. También el mínimo de de la inversión, son 6.000 euros. Y la línea de transformación digital de las PYME, que es donde se incentivan todo lo que sean inversiones, en hardware, software, adaptación, consultoría para el desarrollo a medida, de proyectos relacionados bien con comercio electrónico de la empresa, bien con temas de marketing digital, con digitalización de procesos de negocio, que es donde se encajan o se presentan más proyectos, o con mejorar todo lo que tenga que ver con la confianza di, digital, actuaciones para mejorar toda la política de seguridad de, la, de las empresas a través de la, de la red. Entonces, los costes elegibles aquí son tanto inversiones en equipo e infraestructura TIC, como adquisición de licencias, como desarrollo a medida de esa, de, eso, de ese software o costes de consultoría. El presupuesto mínimo también es eh, 6.000 euros. En servicios avanzados y en transformación digital directamente se aplica a los proyectos, en la mayoría de los casos hay algunos que tienen mayor porcentaje, un 50% de incentivos sin, valor, sin valoración. En el resto de las líneas de creación y de modernización se valoran los proyectos para ver el incentivo que le corresponde y ahora vemos cómo se, se evalúa. Pues bien, en esta línea de transformación digital de la PYME, el decreto ley 3.2020 de 16 de marzo, lo que hizo en previsión de que se iban a presentar o que se están presentando muchos proyectos relacionados con el tema del teletrabajo, es aumentar el presupuesto de esta línea para teletrabajo con 9 millones de euros adicionales. Como he dicho, en estos proyectos en servicios hoy en TIC el incentivo es, en casi todos los casos, al 50%, pero en el, en el resto de, de líneas, creación, mejora y proyectos altamente generadores de empleo se parte de un incentivo inicial y a partir de ese incentivo inicial se incrementa con lo que la orden llama características adicionales, que son esas siete que aparecen ahí, la creación de empleo, que sea un proyecto innovador, que sean proyectos que contribuyan a la estrategia de la RIC3 de Andalucía, que sean sectores de alta y media tecnología, la propia orden recoge los que son, que sean espinos industriales, que estén ubicados en espacios de innovación, en este caso en Granada, pues como espacio de innovación tenemos el PTS y, y el puerto de Motril, o que sean en, en empresas de economía social o de colectivos prioritarios. Pues bueno, pues colectivos prioritarios están los jóvenes, las mujeres, eh, o um, empresas de economía social, las cooperativas de trabajo asociado, las sociedades laborales, empresas que tengan plan de igualdad de género o um, protocolos de responsabilidad social corporativa, pues se consideran prioritarios. Y se le suma ese punto. Entonces, en estas tres líneas partimos, como hemos dicho, de un porcentaje inicial, que por ejemplo, en, en creación una pequeña de empresa es un 30% y en función de esas siete características adicionales, pues se va incrementando el incentivo con unos porcentajes por empleo, por cada empleo que se crees son tres puntos, por ser un proyecto innovador, cinco, por estar eh, incluido en una de las líneas de la RIC, 3 cinco, otros cinco, y así se va sumando. Y eh, en la línea de emprendedores y pequeñas empresas en creación, eh, la intensidad de ayuda no tiene límite, pero lo que se, eh, se limita es el importe máximo del incentivo, que en emprendedores son 200.000 euros, y en pequeñas empresas, 800.000 euros. Y en el resto de las líneas, los porcentajes máximos que se establecen son para eh, pequeñas empresas un 45% y para medianas empresas un 35%. ¿Ah? Entonces, bueno, partimos de ese incentivo inicial, se va incrementando hasta el que le corresponda en función de las características del proyecto. Y como habíamos dicho, los dos últimos servicios avanzados de transformación digital, el 50% en la mayoría de los casos, salvo en, en, en servicio avanzado, en una de las tipologías que puede llegar hasta, hasta el 70. Pues eh, el 30 de marzo salió otro decreto ley, el 6-2020, con otra serie de medidas en el ámbito social y económico como consecuencia del COVID-19, y algunas de estas medidas afectan a la gestión de esta, de esta orden. Y las, las principales novedades son que se establece en todos los proyectos bueno, un plazo, hasta un plazo máximo de 18 meses para justificar la creación y el mantenimiento del empleo. En los proyectos de creación y de modernización y altamente generadores de empleo todos llevan eh, condiciones o casi todos de creación o de mantenimiento de empleo. Y eso las empresas lo tienen que justificar. Pues hay proyectos que, que vencen en estos días y que tendrían que justificar ese empleo y que no lo pueden, podría justificar porque la mayoría están afectadas por ERTE o por otro tipo de medidas. Pues bueno, la orden permite que se amplíe hasta 18 meses la justificación de, de ese de ese plazo para las empresas que ya tengan resolución de aprobación de sus ayudas con condición de mantenimiento de empleo. Y para los proyectos que se presenten a, a partir de la entrada en vigor de estas medidas, lo que establece es que se amplían los plazos de, de ejecución. Antes, para, para justificar esas condiciones, antes los plazos estaban en el 30 de junio de 2022 y se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022 para que tengan tiempo de recuperar eh, o volver a una situación de normalidad en temas del empleo. De la... También se, se establece que. ¿Hay un micrófono abierto? ¿No? Sí, sí, ya lo he cerrado. Sí, vale. Y, y, por último, también se establece en este decreto que se pueden solicitar para mm, proporcionar liquidez a las empresas lo antes posible el cobro de hasta el 75% de, anticipado del incentivo que se tenga aprobado mediante resolución. Pues eh, Estas son las la novedades que se han producido en, lo último, en, lo, en este último mes y medio. En cuanto a, al presupuesto y las convocatorias, pues con carácter general la convocatoria estaba abierta desde el 17 de julio del 17 y en esta normativa estaba abierta hasta, en principio hasta el 30 de septiembre, pero con um, estas modificaciones realizadas en, lo, en, en el último mes se ha ampliado el plazo de presentación de todas las solicitudes hasta el 15 de diciembre de, de este año, o sea, unos meses más. En grandes empresas, como dijimos, terminó el plazo de presentación en diciembre de 2018, con lo cual actualmente no pueden solicitar ayuda. Y en cuanto al presupuesto que contaba esta orden, era 164,9 millones, como hemos comentado que se ha ampliado en 9 millones específicamente para temas de teletrabajo, pues el presupuesto total son 173,9 millones de euros. En cuanto a la presentación, yo creo que, que la mayoría lo sabéis, todo se hace vía telemático, a través de la página uh, web de la agencia, pues nada más que entrar en nuestra oficina virtual y um, inscribirse si no se está inscrito y dar de alta um, el proyecto. En, en la oficina virtual está uh, toda la información de las distintas líneas, los cambios que se van haciendo, las modificaciones en la documentación a presentar y en ese apartado de documentación útil que aparece al final de la de la, hojita, de la, pantalla, de la oficina virtual se puede ver toda esta, esta información y toda la documentación. Esto en cuanto a la orden de, de desarrollo industrial. Y por último, muy brevemente también comentar que ya lo eh, mencionó Leonora al principio, que se ha puesto en marcha en estos días un nuevo instrumento financiero de garantías como consecuencia del COVID-19. En el decreto ley 3 de, de 16 de marzo se recogía en el artículo 2 precisamente la creación de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico y dentro de esas medidas pues, se establecía está en concreto de, de, de creación de esta línea de, de aval este decreto después se modificó en, en 15 días el 30 de marzo y se establece pues esta línea de ayudas que es un instrumento que consiste financiero en, en, en una cartera de garantía que lo que se va a hacer es conceder avales a los, a los préstamos o créditos que se, finan, que se formalicen con entidades financieras. El plazo de presentación de, esta solicitud, de estas solicitudes terminará el 31 de diciembre de este año, de, de 2020. Bueno, la puesta en marcha de, de, esta, de esta línea desde su que salió la el, primer, la primera, el decreto ley el, el 16 de marzo. Eh, está siendo oh, súper rápida. En primer lugar, se consiguió la autorización del, meni, del Ministerio el 31 de marzo, se publicó oh, en Boja toda la normativa, se abrió un proceso de selección de entidades financieras y inicialmente estaba previsto que eh, se selec sele seleccionaran cuatro entidades financieras, pero a día de hoy solamente se han seleccionado tres y se están firmando los, los convenios y esas entidades son CaixaBank, Unicaja y Caja Rural de Granada. Entonces, las operaciones de, de préstamo de todo ese convenio se tienen que realizar actualmente a través de, esa, de esas tres entidades. El procedimiento es muy sencillo. La agencia IDEA firma con esas entidades ese, ese convenio, que ya hemos comentado que está con tres entidades. Las empresas solicitan directamente a la entidad financiera un préstamo, un crédito. La entidad financiera estudia ese préstamo, ese crédito, lo concede y lo formaliza. Y una vez de que la operación está formalizada, solicita a la agencia la inclusión de ese préstamo en, en esta cartera de, de garantía, para que otorguemos la garantía de parte del proyecto, y la agencia aprueba esa, esa, esa operación. Los requisitos para ser beneficiarias de estas líneas de ayuda pues, son beneficiarios las pymes y los autónomos que tengan dificultades ocasionadas por la caída de, de su ingreso como consecuencia de los efectos de, de COVID-19 y que tengan, claro está, centro operativo en, en Andalucía. Eh, en cuanto a sectores de actividad, entran casi todos, salvo alguna exclusión muy específica en una serie de sectores restringidos, pero la mayoría, y no pueden solicitar esta, esta línea de avales lo que son las empresas en crisis, porque como habíamos comentado yo creo antes, la ayuda a las empresas en crisis, cualquier tipo de ayuda está prohibida. Las empresas que hayan dejado de pagar algún préstamo o arrendamiento financiero a la entidad, a la, a la entidad financiera que lo concedió, porque la entidad no le va a conceder otra, otra operación nueva, y las sociedades civiles y las comunidades de bienes, porque no tienen personalidad jurídica y están excluidas de esta, de esta línea de ayuda. Pues, ¿la ayuda en qué consiste? Pues tenemos un préstamo, que se solicita por una pyme, por un autónomo, a una entidad financiera. ¿Para qué? Para cubrir sus dificultades de liquidez, ocasionadas por eso, por la caída de ingresos, por no acceder al poder acceder al crédito como consecuencia de los efectos de, del COVID. El importe mínimo de este préstamo que se puede solicitar son 5.000 euros y el importe máximo son 300.000 o el 25% de la facturación de 2019, la menor de las cifras de, de, de ambas cifras. El plazo del préstamo, son préstamos para liquidez, son préstamos a, a corto, entre 6 y 36 meses, puede llevar carencia y el importe máximo de garantía que puede solicitar la entidad financiera a la empresa es de un 20%. Esa, toda esa negociación del préstamo se hace con la entidad financiera. ¿Y qué es lo que ofrece en este caso la Junta? Pues un aval un aval del 80% sobre el nominal del préstamo, sin coste del aval y sin ningún tipo de garantía adicional. Entonces tenemos un préstamo que da una entidad financiera y una vez de que está aprobado y formalizado, la propia entidad financiera es en la que realiza la solicitud del aval, a la, a la agencia. Entonces, la, en caso de, de, estamos hablando de préstamos, pues mm, mm, los pagos se negocian con la entidad financiera. En caso de que exista incumplimiento, la propia entidad financiera pues realizará en primer lugar la reclamación que, que corresponda, igual que en todas las operaciones de, de préstamo. Y si no consigue recobrar ese, ese préstamo, pues comunica a la agencia que la operación oh, es fallida. Eh, eh, al primer requerimiento de, de, de la entidad financiera, la agencia paga el, el aval que le corresponde, independientemente de que luego se puede se, se puede, no se realizará algún tipo de gestión con la agencia tributaria para ver si es posible recobrar ese aval que se haya pagado por incumplimiento a la entidad financiera. Las solicitudes de ayuda se pueden presentar con esas tres entidades financieras que, se, que he comentado y están ya operativas. Y por mi parte, pues nada más. Para cualquier duda, consulta que puedan tener con estas ayudas, pues como siempre estamos en la agencia. Y, y en estos momentos, mmm, preferentemente las consultas por, por correo electrónico, aunque también se puede hacer por teléfono y luego se pasan a, a los distintos técnicos por lo, por la persona que recoja las llamadas en, en, la, en la gerencia. Y por mi parte, nada más. pues mmm, Muchas gracias, si hay Ana. alguna pregunta, vamos a ver si yo soy a capaz tío, de volver a tú. <risa> y deja de compartir pantalla, se ha quedado como colgado, parece. Sí. Pero bueno, no te preocupes. No, pero voy ¿Ya a ir? Sí. ya lo abro, ya lo hago. A ver. Tenemos aquí en el chat unas cuantas preguntas, ya, ya está. Que si quieres te voy. ¡Uh, se ha ido! No sé si se ha ido ya directamente. Me parece que se ha salido del todo. Vamos a esperar porque es que se ha salido. Imagino que entrará ahora para que le podamos hacer las preguntas que, que teníamos aquí en el chat. Valentín, ¿tú tienes su teléfono para confirmar por escribirle o algo? A ver si... la, la, la llamo? Sí, pregúntale a ver, por favor, gracias. Podéis ir haciendo preguntas aquí en el chat, que veo que ya hay unas cuantas y enseguida que vuelva Ana se las hacemos. Valentina, no, no. a lo mejor puedes tú responder. Ella, ella, ella, se, ella se habrá dado cuenta de que no está, creo ya, yo. Sí, se habla, sí. pero bueno, es que... yo estoy leyendo aquí una, una pregunta que dice, si tengo dificultades económicas pero tengo que presentar idea la operación cuando esté aprobada por el banco, ¿creen de verdad que el banco me va a dar el préstamo? No tendría que ser al revés, que la agencia me avalde o ayude ante el banco. Eh, realmente es que eh, nosotros lo que establecemos es un convenio con el banco. De forma que, que cuando la empresa va al banco, eh, dice que quiere acogerse a, eh, al convenio con entidades financieras, o sea, al convenio con, con la agencia IDEA, para el tema de avales. Con lo cual, eh, el banco eh, hace el análisis y sabe que nosotros le vamos a dar el aval eh, sí o sí. O sea, si ellos eh, aprueban la operación, nosotros le damos el aval. Con lo cual, lo tienen el préstamo totalmente garantizado. No hay ningún problema. Si te parece, empezamos sí. aquí eh, por el principio, porque no se nos escape ninguna. Sí. Eh, preguntan porque los ratios, entonces, que ha comentado Ana, se consideran al principio de la propuesta, ¿no? Por, sí, al principio. O sea que eso es un cambio. Vale. Y... Perdón, no, me, me oí que es que me he ¿Ah? salido y he tenido que entrar de nuevo y no me dejaba porque decía que tenía una sesión ya iniciada. Te oh. oímos, oí, Ana, no te preocupes, está aquí. Es que este ordenador no lo controlo yo muy bien. Venga. No pasa nada, estábamos haciendo las preguntas. Empezamos, ¿vale? Bueno, esta sí. eh, del tema de los ratios, eh, pregunta otra persona cómo se van a, perdón, cuándo se van a completar las resoluciones de 2019? ¿Existe ya una fecha marcada? Pues estamos en ello. Ver, las solicitudes se estudian, como he dicho, aunque el, periodo, eh, el plazo de presentación no se pierda, y se va, pero se van estudiando las solicitudes por fecha de presentación. Y por fecha de presentación no no solo de los proyectos de Granada por provincia, sino toda Andalucía. Entonces, aunque nosotros se, se van habilitando lotes y, y aunque nosotros terminemos los nuestros, pues si no um, se amplía el lote tenemos que hacer proyectos, se hacen proyectos de otras provincias. Entonces, bueno, como hubo ahí un... Pequeño parón, luego la modificación de la orden, se lleva bastante retraso. En estos momentos estamos terminando, los de 2018, los de 2019 se van a empezar ya. No creo que, que, que, que tardemos mucho, pero bueno, que sí que es verdad que en esta, en esta orden llevábamos por un, el parón ese que hubo con el tema de las elecciones y demás, y la reactivación de la agencia, como ha comentado Virginia, pues seis meses, que, que, que son seis meses de retraso que se lleva en el análisis de los arterios, ¿vale? vale. Preguntan, ¿cómo se calculan los ratios? ¿La empresa hace una simulación basada en sus cuentas anuales en el caso de que ya tenga tres años? La, la orden lo explica en su artículo 4 perfectamente. De todas formas, en el estudio económico financiero que eh, aparece en, en el, nuestra web en documentación útil, cuando se rellenan los datos, en la última pantalla directamente te los calcula. Pero si no, es tan fácil como meterse en la página web del Banco de España y, y, y, y comprobarlo y decir, ratios de mi sector de actividad, tú pones tu tamaño en función de las ventas, los dos primeros dígitos del, del CNAE y te salen lo, los ratios de tu sector de actividad. Entonces, esos ratios pues los comparas con, con los ratios de tu empresa en función de las cuentas de, del ejercicio que le corresponda. Vale. Otra pregunta, dice, ¿el empleo a justificar contemplaría transformaciones en indefinido durante el proyecto? ¿Se aplica informes de, de plantilla media previo y posterior? Los proyectos dentro de transformación digital tramitados en estado de alarma sufrirán alguna paralización en el procedimiento. Parece que son dos preguntas. ¿no? Son dos preguntas. Sí. No en cuanto al empleo, no. El empleo, el tema de la plantilla media era en la orden de 2015, la orden de 2017, porque era plantilla media porque se tenían tanto en cuenta los fijos como los eventuales. Pero la orden de 2010, en esta orden de 2017. No, solamente se tienen en cuenta lo, los fijos, con lo cual, ¿qué es lo que se comprueba? Pues se comprueba los fijos que tiene la empresa en el momento de la solicitud, 8, y los fijos que tiene la empresa en el momento de la justificación, 10, pues ha creado dos. Entonces, la creación se hace eh, en este caso, en este caso no es por el informe de plantilla media, sino que se pide... El, el, el informe de vida laboral de la empresa de, del momento de la fecha de la solicitud para comprobar y la relación nominal de trabajadores para comprobar los contratos fijos específicos que tenía en ese momento y en el momento de la justificación tiene que tener los mismos más los que vaya creado como consecuencia del proyecto y la otra sobre y la otra lo de los proyectos TIP del estado de alarma los proyectos ti en estos momentos seguiría la orden lo único que se ha modificado es que se ha ampliado el presupuesto pero no se ha establecido ningún criterio podemos decir de, de, de prelación o de prioridad en ese tipo de proyectos entonces en estos momentos seguirían el estudio general que le corresponda por fecha de entrada eso no quiere decir que eso no se um, pueda modificar, como habéis visto en estos últimos días ha habido varias modificaciones y es una cuestión que se está planteando mucho, con lo cual puede haber alguna novedad al respecto, pero por ahora, eh, por orden de entrada, cuando le corresponda. Vale. Otra pregunta. ¿Todas las ayudas presentadas están asociadas a proyectos presentados y aprobados por la agencia IDEA o pueden estar destinadas a ayudar a la empresa en su propios proyectos siempre y cuando se justifiquen correctamente las ayudas? No, tiene que estar presentado. Tiene que estar presentado y no puede estar iniciado cuando se presente. Vale. Eh, otra pregunta. ¿El proceso de resolución de los avales cuántos meses conlleva? Pues el proceso de... de vamos a ver, está una línea nueva, pero aunque sea una línea nueva, eh, ya hemos tenido una línea similar que hubo hace años con otra entidad financiera. Y, y la tramitación era rapidísima. ¿Por qué? Porque ahí los préstamos no los estudiamos nosotros, los estudia la entidad financiera. Entonces, lo que tarde la entidad financiera en, en estudiar y formalizar el préstamo, y normalmente eh, os digo por lo que se por la anterior convocatoria que hubo de este tipo de avales, lo que se hacía es que le, una vez de que se formabilizaba la operación por la entidad financiera, la entidad financiera lo comunicaba a la agencia. Porque ahí la agencia no realiza ningún tipo de estudio de la operación. Es la entidad financiera la que realiza estas actividades. Pues inmediatamente lo llevaba a unas comisiones que había todos los meses. Entonces en un mes, desde que se formalizara la operación por la entidad financiera, podría, podría estar. Eso fue muy rápido y funcionaba. La otra vez funcionó muy bien. Esperemos que, que esta vez están bien. Yo creo que sí. Muy bien. Pregunta, eh, dice, el 20 de abril envié un correo solicitando asesoramiento para un proyecto de transformación digital. No he tenido respuesta. ¿Dónde puedo dirigirme para que me asesoren de este proyecto concretamente? Bueno, no lo sé. Puede ser porque, vamos, los correos eh, entran todos a, a un correo genérico de gerencia y la, la gerencia uh, lo gestiona una persona y lo va reenviando a los distintos técnicos para que conteste. Puede ser que se haya pasado alguno, pero no es lo normal. Que si, si tiene un, una consulta específica anterior y no le hemos contestado, que la mande y la volvemos a analizar. Y si no quiere mandarlo al genérico de la gerencia, que lo mande a, al mío y yo le, le contesto sin ningún problema. ¿Vale? Genial, muchas gracias. Sí. Otra pregunta, dice, en el caso de asociaciones empresariales, ¿deben de darse de alta también? ¿Las solicitudes para proyectos que incluyen asociaciones necesitan un líder que sea una pyme para firmar la solicitud? No, vamos a ver. Es que este, esta línea no tiene nada que ver con lo que ha explicado Valentín de los proyectos con consorcios, con asociaciones de varias empresas. No. A lo mejor esta pregunta este, iba para, para Valentín. Esta cosa, está en esta línea, dentro de servicio avanzado si recordéis, eh, hemos dicho, que hay dos líneas que puede, a las que pueden eh, acudir las asociaciones y las fundaciones. Entonces, pero es la asociación y la fundación como tal para realizar un proyecto o plantear un proyecto que afecte a cinco de sus empresas. Por ejemplo, yo no sé qué os digo yo, uh, cinco empresas de, de una asociación de la madera que quieran... Mm, hacer un estudio para internacionalización y vender en, en el norte de Europa o no sé dónde deciros, pues ese estudio podría ser incentivado. En vez de presentarse cinco solicitudes por, por las empresas para realizar ese estudio, se presenta uno único por la, uno, un único proyecto por la asociación, aunque los benefic el beneficiario no es realmente la asociación sino que son las cinco empresas. Eso es distinto, aquí no hay que hacer ningún consorcio ni ningún documento adicional, sino que la, la propia asociación con su representante legal, que ya está constituida, presenta una solicitud para realizar un, algún tipo de consultoría para internacionalización, por ejemplo, para cinco, seis, siete, mínimo son cinco empresas de su ámbito de actuación. ¿vale? Porque en el caso el otro, en el de IMADE, ¿Sí? es que no se pueden presentar las asociaciones empresariales. Claro. Vale. Y en este solamente para esas dos líneas, las de mmm, cooperación e internacionalización, muy limitado también, son proyectos muy pequeñitos de servicios todos. ¿Vale? Otra persona dice, si tengo dificultades económicas pero tengo que presentar la idea la operación cuando esté aprobada por el banco, ¿creen de verdad que el banco me va a dar el... Ah, esta ya la ha contestado Valentín antes, ¿no? Valentín, esta es la que sí. tú habías leído. Sí. Vale, sí, pasamos a la siguiente porque... Vale, eh, quiero dar las gracias. ¿La anulación del estampillado se si aplica a las resoluciones de 2019 o es solo a partir de estos proyectos de 2019? Los proyectos que presenten la justificación a partir de, de que se publicó, con lo cual un proyecto de 2019, eh, si todavía no está aprobado, no ha presentado la justificación. Si va a presentar la justificación a final de este año, pues no les da aplicación, no, le, no se le aplica lo del estampillado es para los que tienen ya la justificación presentada. ¿Eh? Vale. Eh, dice una persona empresaria, no puede esperar dos años a obtener una ayuda, ni a tener una respuesta a una consulta a unos meses, así no funciona el mundo profesional. Entiendo que la administración tiene que ser consciente de esta realidad. ¿Cuándo va a ser ágil y eficaz? No sé si queréis alguna. Las consultas no, las consultas de la verdad que, es, que se atiende diariamente, entonces bueno, puede que haya alguna que se... Que se... Tras papeles, pero no es lo normal, porque todos los días consultamos, consulta, tramitamos consultas. Y en cuanto a los proyectos, los plazos de ejecución de, digo, de la resolución de la ayuda, es verdad que en esta orden se lleva un, un, un retraso porque, porque hubo un parón y ese parón pues se presentaron muchísimas solicitudes y es verdad que, que se lleva un retraso. De todas formas, eh, lo que sí es cierto que en estos proyectos aunque muchas empresa, aunque no, te, eh, no tengan o no tuvieran en su momento la resolución, desde que la presenta inician los proyectos y lo ejecutan. Y así en el momento en que se, se, se tiene la resolución, lo presenta y, y, se, y se cobra. Entonces, bueno, ahí mm, mm, nosotros tardamos en resolver, pero si la empresa es verdad que ejecuta el proyecto pues luego puede cobrar muy rápido porque en cobrar no se está tratando mucho con lo cual bueno queremos volver a una situación de, de normalidad quitarnos todo el atranque que tenemos que sean las la resoluciones más rápida de todas formas otra otra cosa que se ha establecido en estas en, en esta ayuda eso que se te, que se que se resuelva antes de los seis meses y se pague y si no incluso se pueden pedir intereses de demora la persona que decía antes que había enviado el correo dice que lo ha enviado a Granada@agenciaidea.es. Sí, eh, sí, pues, es. que no. sí, ese es el general de la, el general de la gerencia. Dile que, que, lo, que lo mande al mío que, y, y, y así no evitamos que, que se traspapele que eh, a García@agenciaidea.es. Bueno, lo ponemos aquí en el chat a García@. Sí. Arroba, Agencia. que no quiere decir que lo vaya a contestar yo normalmente se, pues lo puedo contestar yo se lo, pues lo puede contestar otro técnico mmm, de los de la gerencia vale pero que bueno. sí que, que ya lo controla vale y la misma persona que hacía antes el tema de, los, de la tardanza de los tiempos pide disculpa dice que al menos en Sevilla tardan meses en contestar consultas y que a veces pues difícil y que es difícil eh, hacer entender que, que aún no han contestado pero bueno simplemente el comentario también hay otra persona que dice que los plazos son enormes comparados con otras ayudas nacionales, el tema de la, de la ayuda de la Agencia IDEA. Sí. Y, y nada más, aquí en el chat no, no tenemos más preguntas. Eh, llevamos un poco mal de tiempo porque tenemos que dejar la sala de Zoom libre a la una. Así es que si alguno más tiene preguntas, como está ahí el correo de Ana y el de Valentín, que también lo ha puesto en su presentación, pues podéis escribirle directamente. Como he dicho, compartiremos las presentaciones y una, un pequeño cuestionario para, para que evalúe esta, esta sesión. Y por mi parte, nada más, daros las gracias a todos, a Valentín, a, a Ana, eh, por supuesto a, a Leonor y a, y a Virginia. Y, y nada, y, y damos por terminada la, la sesión. Nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Por cierto, también lo he dicho al principio, se está grabando y la colgaremos en nuestro canal de YouTube por si alguien no quiere repasarla o alguien que no haya podido asistir, pues puede, podrá, podrá escucharla. Muy bien, pues venga. Muchísimas gracias a todos y adiós. Hasta adiós, gracias.